Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amados? Dios me les bendice. Pues les saludamos a sus amigos, Rafael. Y Elida, Dios les bendice. Y les decimos. Bienvenidos. Bienvenidos a rafaelidatv.com en el espacio de Hoy Oramos. Nuestro correo, pues ahí lo tienen, es rafaelidatv.com. Y pues sean bienvenidos, gracias. Gracias por estar tomando estos espacios. Esperamos que todo esto eh, les sea de bendición a ustedes y a las personitas con las que ustedes están compartiendo estos uh, espacios, estos videos. Así es. Y esperamos que sí los compartan. ¿eh? Esperamos que sí, claro. ¿A que cuántos? Sí. No, unos, sé cuántos <risa> no sé cuántos. Unos poquitos. ¿No sé cuántos? ¿10? Ok. compártelo con unos 10 personas. Es que tienes ahí en Facebook, Twitter, en eh, cualquier otra página social, en, en tu teléfono. Así es. A veces aquí tenemos un montón de gente, ¿verdad? Sí, ¿Eh? sí, sí, claro. Compárteles, por favor, eh, lo que estamos haciendo. Y hoy, hoy tenemos un tema precioso. Un tiempo de oración. Aquí, con sus servidores. Un tiempo de oración. Amén. Qué vamos a estar haciendo en ese tiempo de oración? Pues eso precisamente eh, se va a convertir en un tiempo de oración con ustedes y esperamos en el Señor verdad que usted Amén. y también usted y también usted pues puedan disfrutar de un tiempo precioso de oración con nosotros. Amén, así Entonces eh, vamos a estar aquí. Eh, mi esposa y yo Tomando Amén. un tiempo Un tiempo de oración Y queremos leer <coughs> Disculpen los gallitos Pero El clima aquí nos ha cambiado Tremendamente, tremendamente. Eh, Aquí en esta área donde estamos nosotros <coughs> Ha habido mucha lluvia Se ha puesto frío eh, y, bueno. <coughs> y bueno pues estamos aquí Así es Amén. Así que sí, Oye los gallitos <coughs> Como este eh, no le hagas caso. <ríe> Disculpen ustedes. No lo puedo editar para quitarlo porque tendría que irme a, no, no, a, no. a, a hacer otro programa muy diferente. Pero aquí tenemos muchos, muchos eh, correos que hemos recibido de parte de, de muchos de ustedes que, que están viendo ahorita este video y los que no lo han visto, sepan que eh, aquí tenemos correos desde el 2011 a la fecha. Así es. Y, muchos, y en el muchos, canal de Rafaelida 1, ahí en YouTube, tenemos más de 420 videos que hemos podido realizar. Y Ya de lo que es dentro de Rafaelida TV, entre allí a la página, por favor. Eh, a esta página. Se la presento nuevamente. Eh, Rafaelida TV. Y ahí va a ver los últimos que hemos hecho. <coughs> Disculpen. En lo que es Hoy Oramos. Hoy Oramos. ¿Verdad? Es. Este. Ahí hay ya una serie ya bastante regular de, de videos que están en on demand. Uh -huh. Además de todo lo que está en, en de YouTube. De todo lo que sí, así es. Y si usted nos hace el favor de visitarnos, pues ahí está. Y si se quiere registrar para recibir, pues, la información cada, cada vez que estamos haciendo claro algo. Claro que sí. Pues simplemente escríbanos allí a rafaelidadtv.com arroba gmail.com y por qué no hágalo diga que le gustan y suscríbase claro que sí ¿verdad? entonces eh, y tenemos tres canales donde estamos uh, transmitiendo los vídeos los uh, hacemos en sí. hoy oramos hoy punto oramos ahí lo estamos haciendo así es exacto luego los pasamos a rafael y a tv eh, y luego los pasamos a Rafael Ida 1 Rafael Ida 1 y, y, y los ponemos en Facebook Los ponemos en Twitter Los ponemos en otras páginas sociales Entonces uh, uh, Hay mucho, mucho donde Puedan buscarnos <coughs> Y si te la dificulta Simplemente En En el buscador de, de Google uh -huh. Pongan Rafael Cavazo Chapa y ahí nos va a encontrar. Ahí lo encuentra. Ahí, ahí lo nos encuentra. va a encontrar. Así que eso no va a ser ningún problema. Este, ya que eh, usted ahí nos va a ver, nos va a encontrar. <coughs> este. O si pone hoy oramos, de seguro que ahí nos va a encontrar. Eh, Amén. Eh, o Rafael Cavazos. Y hoy oramos. En fin. Búsquenos, búsquenos, eh, yo sé que usted eh, de alguna manera nos va a dar con nosotros en, en YouTube Amén. y en las páginas y en, pues sí, en, en, en, en Facebook. En, así ¿verdad? es, en todas en, las páginas en, entonces, este, sociales. damos gracias a Dios por esta bendita oportunidad que nos brinda Amén, así es. de poder estar en todas estas cosas. Amén, así es. Eh, a pesar de ya mi esposa ya, ya es una persona adulta, igual que yo. Bueno, bueno, este, abuelitos, abuelitos. Abuelitos, sí. Sí, sí. Eh, y no escondemos y es, es, es una bendición, de veras, este, poder llegar a esta edad y poder estar compartiendo la palabra del Señor. Es un privilegio. Eh, de, eh, parte, de parte de nuestro Dios, porque eh, hay, hay un proverbio que dice que, que corona de los viejos son ¿Quiénes los son? nietos. ¿Quiénes son? ¿Son, nietos? <ríe> son? Los nietos. Corona de los viejos son los nietos. Así de que gracias a Dios por, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Y únicamente este, pues le pedimos al Señor que Él nos siga bendiciendo, que nos siga dando la salud para seguir adelante, porque hay mucha necesidad en este mundo. Oh, sí, eh, hay más de lo que quisiéramos que, que no hubiera, ¿verdad? Fíjense, cada vez que platicamos sí, sí con una persona que, que no sabe todavía lo que estamos haciendo, porque mucha gente todavía no lo sabe, y se quedan sorprendidos cuando saben de nuestras edades de 75 y, y 72, sí. eh, de, de, de mi esposa, Así es. Sí, y ustedes están haciendo esto y lo hacen <coughs> en <coughs> perdón, en vivo sí y, y ya tenemos más de 400 videos. ¿Cómo? <risas> pues ¿cómo le hacen? Bueno, pues, bueno pues, pues haciéndole con la ayuda del Señor. Dios ha dado la, la gracia y el, el, el deseo, <coughs> el, el anhelo de poder estar este, pues sirviendo, ¿verdad? Sirviendo, ayudando y, y y pues si sí, nuestro Señor Jesucristo, Él vino para servir, no para ser servido. Así de que es eso es lo que estamos haciendo. Así es. Entonces, esa es la razón, mi amado, mi amada, usted que nos ve por primera vez aquí en este espacio, en este programa, que está viendo este video. Mm -hmm. Los que ya nos ven por costumbre, pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque... Eh, tan pronto como quedan los videos ya puestos en, en para donde manda ahí en, en YouTube, inmediatamente empiezan a entrar eh, sí, a, claro, las personas claro. a, a, a verlos y eso nos llena de gozo, nos llena de satisfacción. Es una bendición. Porque le digo a veces a mi esposa, oye, mira, ya van 20, ya van 30, ya van 40, ya van 60, ya van 80, ya van 100. Eh, que, que están entrando en cuestión de, de horas prácticamente. Sea el, en, el entonces, señor. Es. Eh, eso nos satisface que cada vez que ponemos un nuevo video, amén, amén. Eh, pues eh, aparte de que lo estamos haciendo en vivo, pues eh, sí, cuando ya quedan restablecidos, inmediatamente la gente se da cuenta. Claro, yo y, pienso que, que se. El, el Señor está haciendo su, su trabajo, este, su Espíritu Santo está uh -huh. obrando, uh -huh. eh, porque hay algo muy, muy especial, este, que la, las personas tienen que sentir el, el deseo, de o sea, si sienten el, el deseo, quiere decir que tienen hambre, que tienen sed, de, de escuchar, de, de estar escuchando la palabra del Señor, de poder ellos también, este, pues, servir a otras personas que ellos conocen, este, de poder aprender. Uh -huh. Aprender, aprender para poder, este, pues, enseñar, mostrar, decir, mira, mira este video, aquí es, están ellos hablando de esto, lo otro, eh, pueden orar por ti, en fin, hay, hay tanta necesidad que... Pues no, no, no, sí. o sea cuando yo recibo un correo como este que les voy a leer tantito, eh, me voy a permitir dar su nombre. Eh, voy a poner gris nada más. <ríe> gris. Eh, no, no porque sea gris, sino porque por ahí va el nombre. Ok. Dice, hermano, Dios los bendiga. <ríe> Mi necesidad es que quiero hacer las cosas bien ante el Altísimo uh -huh. quiero hacer bien las cosas ante el, el Altísimo, Altísimo. Amén. dice estoy acompañada y mi pareja siempre anda buscando más mujeres él es un creyente en Dios pero ha caído fíjese, ¿eh? fíjese muy bien lo que estoy leyendo porque esto puede parecerse a tu caso cuando tomamos los correos así es porque alguien más o muchos más están pasando por una sí, situación claro. bastante similar. Dice, eh, eh, ha caído, y yo, por lo más que oro, eh, es para que él se reconcilie con Dios y que vea todo lo malo que está haciendo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo no, eh, pues, es, es una gran necesidad. Sí, cómo no. Precisamente, si ven ahorita la imagen que tenemos aquí en pantalla Salvemos nuestra familia hoy Esto lo, lo hemos estado haciendo desde ahora que hemos estado con, con los programas en sí, vivo así es amén. Y ya estaba escribiendo un pequeño libro al respecto de esto Salvemos a nuestra familia hoy Uno de los puntos importantes es la comunicación Es la comunicación El video de ayer hablábamos de la comunicación Exacto yo y la comunicación es el título del, del, del video de ayer Véanlo por favor si es que no lo han visto uh -huh. Y todos los demás de, que hablamos de la oración Hay seis capítulos de, de, de la oración ¿no? O sea, sí. seis videos de, sí, de la oración de Así es y, sí. y eso nos anima a querer ayudar a orar y enseñar a orar Amén Cuando decimos orar es para interceder por ustedes Interceder y cuando decimos enseñarles a orar, es que usted aprenda a orar. Aprenda a orar. Y a orar de la manera correcta, porque me, me gusta lo que dice esta, esta personita. Ella está orando, uh -huh. pero como que todavía no siente la respuesta del Altísimo. Ahora, uh -huh. si vemos nosotros lo que dice la escritura en Juan 10, 10. Uh -huh ahí declara el Señor Jesucristo lo que es la obra de Satanás oh, sí. del diablo, del ladrón, del, del enemigo, de, del del enemigo. Del, del adversario. dice que él solamente ha venido a abortar a matar y a destruir ¿y sabes por qué? porque él no mm. quiere que haya un hogar feliz claro que no, no, no a él no, no le quiere. interesa que haya hogares felices a, a Satanás no le interesa que a ti te vaya bien Así es. a Satanás no, no le interesa que tú progreses a Satanás no, no le interesa que, que tú y tu esposa o tu esposa y tú eh, vivan perfectamente bien. Que vayan eh, por la vida tomados de la mano. Uh -huh. A Satanás no le interesa. Al contrario, claro. él quiere que, que estemos en la discusión, en el pleito. Eh, Vea el programa de ayer también. Véalo, por favor. Así Entonces, es. Entonces, nos hemos propuesto a luchar contra el enemigo del hombre que es Satanás. Así es. Porque amén. Jesucristo dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, y para en, que abundancia. La tengan en abundancia. Amén. ¿Qué es abundancia? Que tengamos de más. Amén. amén. Esa es la abundancia, que tengas, que, que tengas de más. Uh -huh. Ya tienes, pues, pues, quiere que, que reboses. Que reboces es por ejemplo de este vaso. De felicidad, de tratamiento. Está es, hasta aquí de agua. Pero si le echamos más, se va a tirar. Se va a tirar, porque Él se va a rebosar. Sí, claro. Ok. Entonces, Dios es lo que quiere de ti y es lo que quiere de mí. Así es. Es Amén. lo que quiere de nosotros, Él quiere de la familia. Es, es, es lo que Él quiere, bendecir a la creación de Él. Amén. Él quiere lo mejor para todos y cada uno. Nosotros somos creación de Dios. Amén. Y cuando digo nosotros, me refiero a toda la humanidad A toda la humanidad, amén El único problema que existe No es que seamos de la creación o no Sino el problema que existe es que Si somos o no somos hijos de Dios sí. Porque hay una enorme diferencia Ser de la creación de Dios Y otra cosa es ser hijos de Dios Claro ¿Cómo? Ah, qué bueno que me dices cómo Que tengamos una plena conciencia Una cosa es que somos criaturas de este mundo, porque Dios nos ha permitido tener un papá y una mamá. Amén, así es. Que en esa unión que tuvieron, pues aparecimos nosotros. Ok. Así es. Entonces somos criaturas de este mundo. Amén. Somos criaturas de la creación de Dios. Porque es algo hermoso que sucede en, la, en las mujeres. Ustedes las mujeres son privilegiadas. Amén. Ustedes las es, mujeres es son privilegio. privilegiadas. Porque es un imagínense, de parte nomás. De Dios. Por, Nada, nada por, por así decirlo, por una semillita ahí, una semillita que <ríe> se siembra. Wow, salen preciosas, preciosas como nosotros. Amén. Sí, así como tú, Amén. es una criatura preciosa. Así es. Pero para que seas hija o para que seas hijo de Dios, tienes que aceptar al Señor Jesucristo. Amén. Definitivamente. No hay otra. Definitivamente. Una cosa es el ya. Una criatura de, de parte de Dios y otra cosa es ser un hijo de Dios, nomás porque le creíste, la aceptaste, la recibiste, abriste tu corazón amén. para que entrara Jesús. Amén. Y amén. luego amén. el Señor dice, ahora sabes qué voy a hacer? Tu cuerpo lo voy a convertir en mi templo para el Espíritu Santo. Amén. Imagínate. Así es, amén, amén. Por eso los animalitos no tienen eso que nosotros tenemos, que también son criaturas de... de de la creación de Dios. Sí, El nos, ser humano... Nos dio... No, nos dio, ¿verdad? este eh, Los cinco sentidos. Nuestro libre albedrío. Uh -huh. eh, para podernos comunicar como seres humanos. Uh -huh. Podernos entender. Uh -huh. Y la comunicación con Él directamente. Uh -huh. ¿A, a, a, través través de de, a través de la oración. A través de su Hijo Jesús. Y es algo maravilloso porque antiguamente, eh, pues, no era así. Se tenía que ofrecer sacrificios este, a los sacerdotes para, para poder, este, a, pues, uh, quitar los, los pecados de, de, uh -huh. de, de, de, de las personas. Así es. Entonces, pero ya en, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en la muerte, eh, que él eh, pues tuvo en la cruz del calvario y esa sangre derramada en la cruz Ajá. fue lo que, lo que vino a, a, a limpiarnos, a, a libertarnos del, del pecado uh -huh. por ese sacrificio que él hizo en la cruz del calvario entonces ya desde de entonces ya no, se, ya no se hacen esos sacrificios de matar uh -huh. animales uh -huh. y ofrecerlos eh, el, el holocausto para, para derramamiento de sangre del animal para poder perdonar pecados. Así es. Entonces, tengo aquí otro correo. Y, y, y vamos a evitar los nombres, eh, por respeto a todo el mundo. Pues, pero por favor solicito oración por restauración espiritual y emocional de mi hijo. Y me voy a quitar sí, sí. Eh, aquí el, el nombre. Y por mi situación financiera, y por una persona Temorosa de Dios Que puede Conocer Que pueda conocer Llevo 10 años sola Humanamente O sea, quiere decir que ella vive Sin una pareja Tiene un hijo Ajá. Y aquí no quiero decir ni nombres eh, no, no, porque, no, no Evitar todo pero eso Pero porque... hay cientos y cientos por no decir que uh -huh. miles de casos como ay Gloria sí, ay sí. Dios mío eh, de que se sienten solas o se sienten solos y quieren tener una pareja miren, sí, déjame ¿no? decirles algo al respecto porque esto es bien común y queremos que este libro de de uh -huh. Salvemos a nuestra familia hoy. Puede ser de ayuda y puede ser de bendición. Todavía no llego a, a escribir esto que le voy a decir, pero yo creo que va a quedar por ahí algo incluido. El problema es cuando una persona se separó, se divorció y aún incluso en aquellos casos que quedó viudo o viuda, que es la manera más correcta de buscar un, un, una nueva pareja. Pero, ojo aguas con esto como decimos allá en el rancho aguas aguas eh uh -huh. que decir abusados de, de, de dicho de otra manera si tú ya tienes hijos y la otra persona tiene hijos uh -huh. y luego vas a juntar dos familias uh -huh. muchas veces nomás pensamos en que me caíste muy bien hombre te caigo muy bien sí. pues vamos a juntarnos pero nos estamos olvidando que tú tienes hijos y yo tengo hijos. Claro. Sí. O sea, no, no, no se acuerdan personas de, de, de cómo está la situación. Somos muy egoístas a veces en ese sentido. Mm. Y digo, somos egoístas en ese sentido y con todo el respeto que se merecen. Porque... ¿Qué de la familia que ya se tiene? Ahora... Así es. La mujer que viene con el hombre o el hombre que va con la mujer, irá a querer y a respetar a lo que ya se tiene, será tanto su amor así que, que, que los va a querer uh -huh. mejor que a sus propios hijos. Lo dudo, lamentablemente. Esto no sí. quiere decir que no haya casos que se puedan dar. Sí, sí, hay, hay, hay situaciones muy, muy difíciles. Pero no es lo normal y no. no es lo natural y no es lo de siempre. Y luego vienen los grandes problemas. ¿Por qué? Porque tú vas a defender lo tuyo. Uh -huh. Si la mujer, Nada. tú la ves que está maltratando a tus hijos, que, que, que no son de ella, pero que ahora los lo está queriendo ver como de ella pero te los maltrata, o sientes tú que te los estaban tratando, que no te los atiende no, no bien, atiende que no te los da de comer. O, o al revés, ¿verdad? Yo voy con la con sí. la, la persona ahora y ella ya tiene hijos, y pues es muy difícil querer lo que no es tuyo. Y atenderlos y cuidarlos. Uh -huh. Entonces, si yo eh, trato de corregirlos, y ella siente que, que soy áspero, que, que soy rudo, que soy duro. Ella no lo ve bien. No lo ve bien. Empiezan los problemas. Y santo Dios. Empiezan los, los problemas. Y entonces, mi amado y mi amada, a veces no pensamos en eso. Uh -huh, uh -huh. Entonces, es. si yo ya tengo mi familia, ella ya tiene su familia, lo más ideal es cuidar de lo que ya tenemos. Claro. Y pedir al Señor la sabiduría, el entendimiento, pues es bien importante enseñarse a orar. Muy, ¿Para muy que, importante. Para que no estemos pensando en que necesito. Ahora, y cuando es de Dios, solito se va a dar. Solo. Y se tiene que mostrar con hechos suficientes de que todo está funcionando de la manera correcta y adecuada. Amén, así es. Y muy para importante. eso es bien importante está en primer lugar, en un lugar donde tú puedas recibir el, el mensaje espiritual uh -huh. que la persona que está al frente de esa congregación sepa realmente llevar las cosas claro. de la manera más correcta para que la persona crezca espiritualmente como me están pidiendo aquí. Claro que sí. Por ejemplo, aquí esta personita <coughs> que me dice eh, que su esposo y ya había o su pareja Yo estaba en, ya estaba el, en ella. el camino, pero se apartó y ahora anda buscando. Es, es que si estando bien en las cosas de Dios, nunca falta sí. que algo se atraviese. Imagínese sin ningún conocimiento de Dios, y cuando digo sin ningún conocimiento, no estoy diciendo que no tengo una religión, porque a lo mejor la puede tener. Sí. Claro. Pero el conocimiento de Dios es más que una religión. Claro que sí. Es una relación personal de Dios y uno. De Dios y uno, así es. Entonces, por eso cuando hablamos de sal salvando a nuestra familia hoy, es porque se hace una gran, pero gran, gran necesidad. Y tenemos que tomar así un tiempo es. de oración para ello. Y yo quiero que usted y nosotros tomemos ahora mismo. Un tiempo de oración. Amén. Y vamos a orar, hija. Miren, Amén. lo que estamos diciendo. Nosotros nos conocemos desde la juventud. Siete años de novios y 49 de casados. Ya cumplidos. Amén. Entonces, ¿qué no hemos visto? Entonces, años de noviazgo y de matrimonio nosotros. Uh -huh. ¿Qué no hemos visto? Sí, ¿no? Este, muchísimas, <ríe> muchísimas uh, cosas y, y casos de la vida real. Mire, hasta parte de nuestra familia, y cuando digo familia, pues es que familia. somos, somos familias grandes nosotros. O sea, en la familia de mi esposa fueron 10, nosotros fuimos 11. Eh, y de muy, los familiares que nos que rodean grandes, muy grandes. somos de familia muy grandes que no hemos visto aún dentro de nuestros mismos familiares. Sí, claro, claro. Por eso, cuando me veo yo, las canitas digo: no, no son canas, es polvo del camino, Así es está. lo que hemos correteado en esta vida y por eso nos atrevemos a decirte con verdad y con sinceridad mi amada y mi amado, Amén. porque les amamos y ya no queremos que ustedes cometan más errores, así es es nada más por eso eh, miren ahí en Santiago 1.5 uh -huh. nos dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reposo, y les hará dada. ¿Qué, qué hermoso es cuando nosotros podemos, si tenemos falta de sabiduría, uh -huh. pues decirle a papito, Señor, aquí estoy. Mire, que uh -huh. no entiendo, no comprendo. Así es. No comprendo, Señor, lo que, que está pasando. Pero acudo a usted, Señor, en este momento para que usted bien. me dé la sabiduría que yo necesito, porque yo quiero hacer bien hechas las cosas. Mira que si tú haces esto delante de Dios, ya estás orando. Bien, bien, bien. Ya estás clamando al Señor. Entonces, ahí en Isaías, en lo que me decías hace, hace rato, uh -huh. eh, y antes que clamen, dice la, la, la escritura Ahí uh -huh. en Isaías 65-24 Sí Responderé yo Amén Y mientras que aún hablan Yo habré, habré oído. oído Amén Eso es lo que nos, nos dice Isaías 65-24 uh -huh. Entonces imagínate mi amada Imagínate mi amado Que si esto no es precioso delante de Dios Amén, amén que la misma escritura, por eso la, la importancia de conocer la voz de Dios. Amén, amén. Que es la Biblia. La voz de Dios es la Biblia. Aquí nos habla. Por eso, cuando te estamos leyendo estos pasajes, Dios nos está hablando para que nos indique qué hacer. Amén, amén. Ah, ¿tienes falta ese día? Pues, uh -huh. Búscame. Búscame. Así es. Pues, ¿ya, ya me buscaste. Ok, pues mira, antes de que clames, yo ya te voy a, a, a estar respondiendo. ¿A poco no es Así bonito es. poder escuchar la voz de Dios cuando la podemos leer a través de su santa palabra? Amén. Pero. Es presentarle los, los problemas ¿verdad? en oración. Sí. Ahora. Así es. Que no tienes Biblia. Ay, estás <risa> en el internet. Ahí hay muchas Biblias. Puedes buscar la Reina Valera 1960 Puedes buscar la, la nueva versión internacional puede buscar eh, Dios habla hoy Puedes buscar eh, En fin Hay mm, como una, Hay muchas versiones muchas, Hay muchísimas eh, versiones Para no estar mencionando más Hay la Biblia actualizada eh, la, la, la versión sí, antigua con, y la versión eh, revisar en fin, es, es increíble la cantidad la cantidad para los diferentes este, lenguajes de, de que la persona lo entienda de, ¿Sí? de la mejor manera que, que, que no quede este, pues eh, escueto ahí de que no entendió Ajá, exacto entonces es... no hay motivo para que tú digas que no tienes Biblia, ahora si la tienes físicamente mejor porque puedes subrayar lo que más te va agradando. Hay unos salmos preciosos. Eh, hay porciones de la escritura bien preciosa que, que te pueden ayudar. Y tratas de aprenderte versículos de amén, memoria. Amén, amén. Así es. Entre más versículos de memoria sepas, más bendición de Dios vas a tener. Entonces, háganlo eh, es. ha, porque esto es tener la relación con Dios ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? orar, así como está esta imagen amén. aquí ahorita de una persona que está orando cuando tú oras te comunicas con Dios amén, así es cuando tú puedes decirle Señor esta es mi necesidad Y déjame decirte algo. Voy a. a Esto ya lo hemos dicho en otros vi videos. Pero antes de que empieces a orar uh -huh. o que ustedes antes de buscar la forma de orar, mira, anota por favor qué es lo que tú quieres hacer. Como si fuera una receta, anota los ingredientes. Uh -huh. Porque si tú quieres hacer un, un, un buen guisado un buen pastel eh, Un panecillo Unas galletas o algo Si tienes la receta Es mucho mejor Que si te vas nada más A, pues, a echarle ahí al a, Sí, al, al tanteo al, al tanteo de las cosas Mira Por ejemplo Vamos a ver que tú eres una damita. tú vamos a decirlo de esta manera uh -huh. es más todavía no tienes compromiso con nadie, apenas quieres, quieres tener, porque hay personas de veintitantos años, treinta y tantos años, incluso cuarenta y tantos años que no tienen pareja, uh -huh. no tienen, matri no, no tienen su, su esposo o su esposa uh -huh. eh, Pone ahí, señor yo quiero que esta persona sea así Así y así y así. Características que te encantaría. Vamos a ver que es un hombre. Yo como quiero que sea la mujer de mi vida. Uh -huh. Ah, pues que sea blanca, vamos a llamarlo así. Que sea de una estatura. Que vaya más acorde, acorde bien, conmigo. Más regular. Uh -huh que le gusten las cosas de Dios uh -huh. y cuando digo que le gusten las cosas de Dios que busque así, a Dios que busque verdaderamente de Dios Amén. que le guste, por ejemplo, yo como hombre que, que le guste la cocina que, que tenga un bonito carácter uh -huh. en, en fin, es como la receta sí, sí, claro lo mismo, si tú eres una damita Y quieres un hombre así Pues que tenga talentos, Que tenga capacidades Que, que tenga... tenga todas las, las cualidades que tú quieres que tenga O sea eh, Para poder eh, eh, Convivir de la mejor manera Y poderse entender Que haya esa armonía Esa compatibilidad ¿Buscarle es tu el... príncipe azul sí ¿Cómo sí. quieres que sea tu príncipe azul? Descríbelo y díselo al Señor. Y el Señor te lo va a dar. Amén, paciencia. Es. En ocasiones. Si se necesita la paciencia. Eh, eh, en primer lugar. Este, confiar y creer que Dios lo puede hacer. Eh, y, y enseguida esperar. Así es. Espera. Espera porque el Señor lo hace. Entonces. Cuando estamos hablando nosotros de un tiempo. De oración. Es un, es un tiempo que tenemos que. Tomar para que Dios tenga una relación más personal con nosotros. Amén. Amén. Pero si tú no sabes tener un tiempo de oración de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, como tú, puedas. Tú, como, como tú puedas hacerlo. Quizás al principio va a ser muy duro, muy, muy, muy difícil porque no sabes hacerlo. Uh -huh, uh -huh. Pero. Recuerda que la práctica es la que hace el maestro. Así es. Entre más lo practicas, mejor lo vas desarrollando. ¿Cómo podemos tener un buen tiempo de oración cuando tú empiezas a dar los primeros pasos? Amén. ¿Qué puedes hacer? Bendice a tu familia. Bendice a tu hijo. O a tu hija, o a tus hijos. Pero también, ojo. Anota por quién quieres orar. Voy a mencionar nombres, para, así nomás para para poner un ejemplo. Vamos a suponer que tú te llamas María. Ok, tú eres María. Y tienes un, un hijo que se llama eh, Héctor. Ex. Héctor, vamos a poner Héctor. ¿Qué le pasa a Héctor? Ok, entonces tú Pues que, que toma Ok, Héctor toma ¿Qué más tiene? Pues uh, se droga Es ahí ya uh -huh. medio, medio medio, pesado ¿Sí? El asunto es María con su hijo Héctor Que toma y se droga uh -huh. Ok Pero también tienes a, un, uh, a una hija que se llama Juanita pero Juanita tiene problemas de financieros. Vamos a decir así. Problemas financieros. Ok. No te pases con Juanita... ...mientras que no termines con Héctor. Uh -huh. Si le dedicas un minuto, dos minutos, tres minutos... ...en esa oración con Dios... Miren, que no termines, yes. María, por favor, entiéndeme, como tú te llames, yo puse aquí nomás María, no voy a poner un nombre, por favor. pero pues si tienes tú un hijo así, en esas condiciones, puede ser cualquier otra condición, yo nomás estoy poniendo un ejemplo. No te brinques de una persona a otra, o de una situación a otra, si no tomases el tiempo suficiente. Miren, a veces me ponen Las, las, las peticiones 5, 6, 7, 8 cosas Si tú te enseñas a orar así Para mí va a ser más fácil Apoyarte en la oración Con la intercesión Pero no hay como tú Que sabes cuál es tu necesidad Real En carne propia Así es, definitivamente Porque son son problemas muy personales. Exacto. Muy personales que a la persona le puede, le duele. Y, y como a mí me puede, me duele, pues yo soy la que tengo que orar y, y, y confiar en Dios y creer que Él lo va a hacer y esperar. La paciencia. Así es. Entonces, ¿se está entendiendo eso? Por eso pusimos un tiempo de oración como tema. y el perdonar es muy qué? importante es necesario este tipo de enseñanza y vamos a tener que hacer otro programa porque me está quedando insuficiente para de, de uno solo hacerlo y mañana vamos a, a continuar con esto de un mediante o sea, en el video que sigue quizás lo único que vamos a cambiar es, es, de, es de, de ropa, nada más <risa> pero <no> de tema <risa> sí. ¿Por qué? Porque es el tema 1. No, no, no está ahí en la, en la gráfica ahorita, pero lo voy a arreglar y a, va a quedar como tema número uno. Eh, eh, parte 1. Mañana Ajá. vamos a hacer la parte 2. Eh, ¿Por qué razón? Porque nos interesas. Así nos interesas. Sí, nos sí. interesas que, que, que, que tú puedas aprender so, a orar. Una, una, una buena este, discípula. A, a aprender este, para hacerlo uh -huh. y luego enseñar. E Exacto. Necesitamos muchos guerreros de oración necesitamos sí, por todas partes, porque mira, Amén. la necesidad. Sí. Wow, es, si yo te pedía compartir todos mundial. los correos que recibimos, es mundial. Dirían, oh, bueno, por eso te necesitamos. Amén. Por Así eso te necesitamos, es. para que el Señor bendiga a. Todas esas personas que están en la necesidad y que muchas veces los tienes a tu lado, ahí en tu barrio, en tu ciudad, donde tú trabajas, donde tú vives, por allí, donde tú convives, donde en, en la iglesia, en la congregación donde tú vas, en fin, sí, donde sí. quiera que haya gente, hay necesidad. Donde quiera, donde quiera. Es increíble la Así inmensa es. necesidad que hay. Definitivamente. Orar por las naciones. Mire cómo se ahorita nuestro importante. mundo en el día de hoy. Con muertos y más muertos. Aquí simplemente en Estados Unidos. Todos los días hay muertos aquí. Todos los días. Cuando no son por una cosa es por otra, por otra, por otra. En, en, en México. En Salvador, en, Colombia, el en Guatemala, Salvador. No, en no, no, no, no. Honduras, en, en Nicaragua, Nicaragua. En donde no? Colombia, Venezuela. Bueno, es, es, es mundial. ¿Dónde no? <coughs> Entonces, amados, los necesitamos que también aprendan, por favor, Así es. a que tomen un tiempo de oración. Orar por los presidentes, y que, por las naciones. Fíjate qué, qué interesante lo que acabo de decir. Hay que orar por todos los que están en, la, en, en eminencia, eminencia. O sea, por los presidentes, sus primeros ministros. Por los gobernadores, por los presidentes municipales por, por los senadores, por los diputados O como se les llame eh, Donde tú vives ¿Sabes por qué? Están Porque si, que consideramos muchos, que, que no están haciendo las cosas bien Están cometiendo muchos errores Pues Hay que orar para que Dios les dé la sabiduría ¿Sabes por qué? Porque no lo saben hacer bien A lo mejor saben Agarrar dinero o, Como dicen por ahí, hacer tranzas y cosas por el estilo Sí, ahorita la Pues la cuestión de la corrupción, la, la corrupción es, corrupción. Es, es mundial también O sea, es mundial todos los problemas Entonces Hagamos cosas diferentes Hagamos cosas diferentes Miren, Por eso nos gusta poner eh, Esa lámina Es Ya es tiempo de hacer, cambios, de hacer cambios, de romper Paradigmas, de innovarnos De innovarnos, así es lo que te estamos diciendo es que te innoves Amén. que rompas esos paradigmas Así ay porque es. yo tengo mi religión y nadie me va a cambiar más vale que cambies eh, porque sí, si no, no te vas a quedar como estás Sí, no y más es, vale que es, Dios te es, cambie es tremendo porque ¿por qué? Por, porque necesitas hacer cambios necesitas romper esos paradigmas necesitas innovarte para qué? para servir mejor para hacer cosas mejores Así es. a ser es de utilidad. El tiempo que nos queda es corto. Exacto. Entonces, con los cientos y cientos y cientos de, de correos que hemos recibido, no podemos más que decirles esto. Así es. Y mañana vamos a tomar un poquito más de tiempo para la oración. Ahorita vamos ya a cerrar eh, orando. Fue una, una este, media introducción. Uh -huh. <ríe> sí, este, porque realmente se necesita... Se necesita más tiempo Para, para poder este Pues dar la, la enseñanza Pues sí No es nomás de Los los este de la escuela No van una hora ni dos horas No, no, no Se pasan días, semanas eh, Bueno, hay sí. maestros como en México Que no quieren ni siquiera prepararse más Qué, qué, qué, qué tontería, ¿no? Sí, que un es, maestro no quiera prepararse Porque no, no quiere ser mejor son largos años de, de estudio Y luego si sí hay una especialidad Ya cuando están en la universidad Pues es más tiempo Y, y para todo o se requiere un espacio Un tiempo eh, eh, Para poder hacer las cosas Mejor Y en las cosas de Dios nunca acabamos de aprender ¿Nunca? Nunca, nunca nunca, nunca acabamos de aprender Todos los días podemos aprender Algo nuevo Pues si usted no se innova No hace cambios no rompe así los paradigmas, es. pues se va a quedar como está. Amén. Así es. Y estoy seguro que no te va a gustar quedarte así como estás. Entonces, vamos a orar, entonces, hija. Eh, haz tú una Amén. primera oración. Amén. Este y, y luego yo una segunda. Y ya, eh, usando un poco las. Amén. La tableta con todo lo sí. que tenemos aquí. Amén. Adelante. Padre, le alabamos, Señor, le glorificamos, le damos honra, gloria y alabanza, Padre. Porque, Señor, ustedes es maravilloso. Padre, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar en estos medios. Y poder, Señor, dar estas enseñanzas, dar su palabra, Padre, sobre la oración, Padre mío. Únicamente, Señor, queremos interceder, Padre mío, por cada una de estas personitas que han estado escribiendo, Padre. Usted conoce, conoce la necesidad de cada uno de ellos, cada una de ellas, Padre Santo, que es muy difícil poder eh, estar, Señor, eh, lo hacemos, Señor, en, en lo personal, individualmente, pero ya al aire es muy difícil poder estar orando por cada uno de ellos, Padre. Pero usted conoce, conoce la necesidad, grande, situaciones difíciles, Señor. Y Padre, nos ponemos en sus preciosas manos. En primer lugar, Señor, que haya ese arrepentimiento genuino y sincero delante de usted, Padre. Que haya, Señor, esa humildad, Señor, que debe de haber delante de usted, para poder eh, pedir primeramente el perdón de nuestros pecados que usted perdone nuestras faltas, nuestros errores Padre y que usted dé Señor esa libertad Señor que se necesita para poder hacer esa comunicación con usted Padre y darle, darle gracias Señor por la muerte de su hijo, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque usted lo envió precisamente para venirnos a salvar del pecado, para podernos levantar, Señor, de este mundo pecaminoso, de podernos librar, Señor, de la muerte, del pecado. Padre mío, en este momento, Señor, yo le pido, Señor, con todo mi corazón, que usted, Señor, Toque, toque vidas, toque corazones, Padre, y que les dé el entendimiento, que les dé la sabiduría, Señor, que les dé el deseo, el deseo así de aprender aún más de su palabra, de estar en la obediencia, Señor, como usted nos, nos manda en su palabra, Usted nos dice ahí en el Salmo 50, 15, invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Gracias, Padre, porque usted nos está hablando, nos está diciendo que lo invoquemos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré, clamaré y él oirá mi voz. Ahí nos lo dice.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 Y le mostraré mi salvación. Ahí nos habla, Señor, en el Salmo 91, 14. Entonces me invocarás y te oirá Jehová. Cl Clamarás y dirá Él, Enme aquí. Ahí nos, nos habla en Isaías 65, 24. Pedir y se os dará. Buscáis y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. Palabra linda en Mateo 7, 7, 8. Yo otra vez digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahí nos habla en Mateo 18, 19, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahí nos habla en Juan 14, 14. Pero Santiago nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nos habla ahí en Hebreos 11, 6. Padre, en este momento, Señor, creemos y confiamos que usted lo hace, que nada imposible, Señor, hay para usted. Usted dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Padre, gracias por tu, su grande amor y su grande misericordia, Señor, derramada a la humanidad. Únicamente, Señor, únicamente, Falta que la humanidad completa, Señor, se entregue a usted con esa humildad y esa sinceridad que se necesita para llegar a usted y que usted perdone, Padre. Oh, mi Señor, cuánta necesidad hay en este mundo, Padre. Usted la conoce, usted la sabe. Oh, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por la, esta oportunidad que usted nos da, Señor, de poder proclamar su palabra y orar, interceder, Señor, por cada una de estas necesidades, Padre. Intercedemos también, Padre Santo, por los presidentes ahorita que están en eminencia, los gobernadores, Padre, los que están al mando, Señor, de cada república, Padre Santo. Señor, toque, Toque sus vidas, toque sus corazones, dele, Señor, la sabiduría, dele la inteligencia, Padre, para poder manejar estas situaciones terrenales, Padre, porque no es el de matarnos unos a otros, sino amarnos, únicamente amarnos, porque usted es amor, Padre Santo, gracias, Padre, gracias por esta oportunidad que usted nos da, Señor, de seguir proclamando su palabra, y seguir intercediendo por cada una de estas necesidades, Padre. Gracias, mi Señor. Padre, todo esto, Señor, se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias, Padre, por todas las cosas que usted nos ha dado en su grande amor y su grande misericordia. Porque muchas veces, Señor, no somos merecedores de tanto, pero usted... Lo hace por amor Por amor a la humanidad Gracias Padre En el nombre de Jesús Aleluya Amén Amén. Aleluya Amén, Amén. Pues eso es precisamente un tiempo de oración ¿Se fijaron sí. ustedes cuánto tiempo Estuvo orando mi esposa? Aleluya. Y todo el mundo lo puede hacer Tú lo puedes hacer también, mi amada. Tú también lo puedes hacer, mi amado. Todo mundo lo puede hacer. Toda es cuestión de empezar a practicar. Empieza contigo mismo, pidiéndole al Señor la sabiduría, el entendimiento, la comprensión. Santo. Empieza Dios. A, a bendecir a tu familia. Ya no los Señor. maldigas. Ya no hables mal de ellos. Empieza a los mejor a bendecir. Y cuando tú los empiezas a bendecir, ya estás orando. amén. amén. Empiecen a bendecir No a criticar No a hablar mal eh, Ya no con chismes Sino bendiciéndolos Aunque te hagan lo que te hagan Tú bendícelos La recompensa tú la vas a tener Tú la vas a tener la recompensa Por andar bendiciendo a la gente No importa cómo sean Tú bendícelos Padre, le adoramos, le y bendecimos. Alegría. Ahora, Señor, hacemos la oración de intercesión sí, señor. por todos y cada uno de los correos que tenemos sí, aquí en esta tableta. En el nombre de Jesús. Padre Santo, no podemos más que. Adorarle, bendecirle, sí. honrarle y glorificarle. Aleluya, sí, señor, señor. porque es grande, fuerte y el todopoderoso. Es nombre, señor. Y el Señor dice su palabra que todo gracias lo que pidieron en oración, creyéndolo, señor. recibimos. Y Padre Santo, y y yo al poner mi mano, Señor, sobre esa tableta, creemos, Padre señor, señor, Santo, lo estoy haciendo por todas y cada una de las personas que ya tomaron el tiempo de escribirnos. Sí, y señor. Padre Santo, y gracias, por, gracias señor. por ser con ellos, Padre Santo. Sí, Señor. Porque usted conoce la situación de cada uno de ellos. Sí, usted conoce la situación de cada una de ellas. Sí, señor. Y Padre Santo, nos ponemos sus manos. En sus para que usted mal. obre de una manera maravillosa, sí, señor. extraordinaria. Sí, y Padre Santo, Ay, Gracias, Cristo. Gracias, quienes se señor. atrevan a ver ese tipo de videos. En el nombre de Jesús. Y quienes se, se comprometan a, a compartirlo, Señor, sí, con Cristo. sus amistades, con sí, sus familiares. Señor. Bendígalos, Señor, de una manera extraordinaria. Sí, mi Cristo. Que ellos puedan ser bendecidos de parte suya, amigos, nada más por compartir materiales sí, como Cristo. este. Sí, señor. Mi Padre Santo. Que nadie se quede sin la bendición suya. En el nombre del Padre. En el nombre Dios del, Padre, el nombre sí, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Amén. Sí, amén. Amén. Amén. Amén. Y amén. Amén. Amén miren que ha sido un placer extraordinario Amén. estar aquí con ustedes y ustedes con nosotros no hay Amén. palabras para agradecer pero si ustedes ahí hacen el video que le gusta y se suscribe en el canal que lo está viendo pues que la bendición del altísimo sea sobre su vida y escríbanos escríbanos, coméntenos y díganos, ¿qué le ha parecido toda esa programación que hemos estado haciendo ya de buen tiempo para acá? Así es. Nuestro correo es rafaelida rafaelidatv.com y gracias, gracias a todas las personas que han estado escribiendo, a las personas que se han estado suscribiendo. Gracias y síganlo compartiendo, siga compartiendo estos videos. Eh, y entren a la página. Ah, también entren a la página. Rafael, es en la la y ahí tienen la radio la música que usted está escuchando ahorita ahí en el fondo pues en Estereo Vida la tenemos así es y eso le va a ayudar a, a mantener un tiempo mejor de oración cuando usted entre a escuchar la música que tenemos allí también es pura música instrumental para que usted pueda orar, para amén, que se pueda pasar amén. tiempos es más, si la pone para, hasta para dormir le va a servir. Así es, amén. ¿Verdad? Nada más que pues claro va a estar dormida sí. y, y nos va a dejar solos, pero no le hace. <risa> <risa> bendiciones. Y bendiciones, un abrazo para todos y cada uno de ustedes, y no se olviden de compartir. Así es. Y, y usted puede ver el siguiente video. Claro que sí, y los esperamos el día de mañana, con el siguiente video. Así es, bendiciones.